Hoy vamos a hablar de la sal. La sal es el gran enemigo de tu dieta y aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular. No solo es importante controlar la sal que añades a tus alimentos, sino que también es importante que leas etiquetas porque los alimentos procesados contienen mucha sal. La OMS recomienda no consumir más de 5 gramos al día, así que es interesantísimo que sigas los consejos de dietacoherente.pt para descubrir qué alimentos son los que más contribuyen al contenido de sal de tu alimentación. Nuestro equipo de nutricionistas en Portugal te ayudará a cambiar y a mejorar tus hábitos alimentarios.